hola muy buenas a todos hoy enseñaremos a instalar y usar Drupal para ello necesitaremos nuestro gestor de contenidos llamado SAMP. nos dirigimos a nuestro navegador preferido digitamos SAMP con doble P la primera página que aparece apacheframes.org en el apartado de abajo dice descargar SAMP para windows que en este es mi caso le clicamos allí para descargar y automáticamente empezará la descarga. Abrimos otra pestaña después de esto. Y empezaremos a descargar el Drupal. Que es un CMS o sistema de gestión de contenidos. Desde www.drupal.org que es su página oficial. Allí nos vamos a la parte superior donde dice Double Add Extend. Clicamos allí y automáticamente nos sale esta página donde le vamos a dar en Double add Drupal 8.3.7, la versión más actual en el momento. Automáticamente nos sale esta otra página donde elegiremos la que queramos. Según el peso, yo elegiré la primera que pesa 12.15 mb Le damos a Double Add y empezará la descarga. Una vez la descarga terminada, ejecutamos el instalador de Sam. Todo lo que tenemos que hacer es darle en Yes. Una pregunta que nos hace el programa para algo del antivirus, le damos que sí, y nos habla algo del eh, usar con control que es para que no moleste mucho. Le damos OK, se abre el instalador siguiente, Nets, ahí nos indica la ruta donde se va a guardar el SAM, le damos Siguiente y quitamos la palomita para que no nos mande a la página a leer lo que corresponde. Siguiente, siguiente y ya esperar la instalación mientras tanto podemos abrir el WinRAR de Drupal lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta Drupal extraer en y en la parte de escritorio lo podemos extraer vamos a aceptar y esperamos a que se descomprima ese proceso tardará un poco, por lo cual pausaré un poco el video para que ustedes puedan verlo un poco más rápido. Ok, ya casi termina de extraerse Drupal. Perfecto miramos cómo va la instalación del SAMP que va por la mitad lo poseeré para que sea mucho más rápido así que ya vamos finalizando la instalación del SAMP no hemos hecho ningún otro paso hasta el momento esperar únicamente eh, recordar que Drupal es un CMS uno de los más potentes eh, entre los que primero está WordPress pero este es muy bueno para los sitios web porque tiene gran variedad de funcionalidades, es muy potente, es un CMS muy bueno vale, entonces aquí ya nos dice que si queremos abrir el panel de control dejamos mmm, la palomita marcada y le damos finish ok, se nos abre el panel de control ah ok, el idioma listo, elegimos inglés por defecto le damos a save y el panel de control lo podemos deslizar hacia la parte de abajo Iniciamos el apache y el mysql Posteriormente eh, Podríamos pasar a buscar la carpeta Del disco local C que fue donde se instaló el SAMP Para ello vamos a un explorador de windows Vamos a disco local C Bajamos a buscar SAMP Y allí únicamente buscaremos htdocs Que es la carpeta que nos interesa Allí en el espacio en blanco vamos a tener que irnos a donde descomprimimos nuestra carpeta y para mayor comodidad control X para cortarla o clic derecho cortar y nos dirigimos nuevamente a descolocarse samp htdocs abrimos la carpeta y aquí la vamos a pegar en el espacio en blanco pegar listo eh, yo voy a pausar el video para que la, eh, la pasada sea un poquito más rápido Así que bueno, ya está por terminar Acaba de descomprimirse la carpeta Así que vamos a darle clic derecho Y pensaría que vamos a cambiarle el nombre Clic derecho, cambiar nombre Y lo que haremos es ponerle un nombre más sencillo Como Drupal 8 Para tenerlo más en cuenta y que no se enrede esto. Ya tendríamos nuestra carpeta lista para poder proceder al navegador y digitar lo siguiente Abrimos una nueva pestaña y escribimos localhost barra drupal8 Que es lo que la carpeta es el nombre que le hemos puesto a la carpeta anteriormente Posteriormente a esto pasará a iniciarse la instalación de Entonces, desde que escogamos el lenguaje por el defecto español sub and continue que es guardar y continuar leamos perfil de instalación estándar vamos en guardar y continuar Ya habéis visto se ha traducido un poco el idioma aquí nos va a salir un error un error de almacenamiento en caché de php yo para esto tengo la solución en un blog de notas eh, es un código que les dejaré en la descripción del video simplemente lo copian como voy a hacer a continuación copiamos este código que es muy sencillo lo tengo aquí ya lo voy a dejar Le damos clic derecho a copiar nos vamos al control panel y en el en el Apache en configuración damos en php.ini Allí bajamos hasta el último apartado, la última línea y pegamos el código que hemos copiado posteriormente Guardamos y cerramos la pestaña Cerramos la, el blog de notas con el que se nos ha abierto Ahora paramos el servidor Apache y volvimos y lo iniciamos Posteriormente ya iniciado recargamos el navegador Pasando hacia la configuración de base de datos Debemos ponerle un nombre a la base de datos Para ello nos vamos a el administrador de, al administrador de MySQL Para lo cual nos llevará a barra Y le damos donde dice nueva Creamos una nueva base de datos con el nombre de la carpeta Drupal 8 Aquí lo digitamos en nombre y en nombre de de usuario le ponemos root y contraseña Nada, guardar y continuar Nos va a salir ese error para el cual también Tengo la solución para aquellas personas Que les suceda Eso es por el, la ejecución máxima De un tiempo Que está en 30 segundos, para ello vamos al Config del Apache A phpMyAdmin Y en edición le damos buscar Buscamos time O b, buscamos ejecución Para eso vamos a ir donde dice Max execute en 30 y ponemos 1200. Guardamos, cerramos, paramos e iniciamos nuevamente el Apache. Recargamos la página y para ello ya nos estará instalando el Drupal. Es un proceso de solo esperar en este instante. Voy a pausar el video para que a ustedes se les haga más corto el tiempo. Así que, una vez corregidos estos errores, se empezará a instalar el Drupal sin ningún inconveniente. Entonces yo pausaré el video ya para finalizar el Drupal estará para terminar de instalarse. ok va en un 98, 100 de la instalación y pasará a la configuración de las traducciones lo cual tardará un poco en traducir pero yo puedo el vídeo para que ustedes se les haga un poquito más corto ok a continuación nos pasará a la configuración del sitio donde pondremos el nombre y otros datos que nos pide el sitio como la dirección de correo electrónico allí nos dice que se han importado las traducciones correctamente entonces ingresaremos el nombre del sitio que le queremos poner en este caso vamos a usar como es uno de prueba podremos ponerle cms Prueba Drupal y un correo X pues info, arroba, .com, Un nombre usuario admin Una contraseña Confirmamos la contraseña Bajamos a escoger el país En mi caso Colombia La zona horaria predefinida Vamos a buscar la que dice América Bogotá Para más comodidad ok América Bogotá vamos a guardar y continuar como vemos falta muy poco para que ok por lo cual eh... En unos instantes pasará a terminar de configurar las traducciones que nos ha hecho el mismo Drupal al español. Para finalizar, nos dice que está actualizando configuración de traducciones, para lo cual también pausar el video para más efectividad. Okay, así es como rápidamente nos dirá que el sitio ya ha sido instalado y que podemos agregar contenido para eso nos dirigimos a buscar una noticia la que sea yo cogeré esta, la copiaré y la pegaré copiaré su enunciado aquí en título le pondré y en cualquiera por ahorita le daré en artículo que es donde vamos a publicar será la que se publicará en la página como imágenes, videos y demás. Comparé un pequeño enunciado para agregarlo como un texto. Podremos darle un formato, podremos darle negrilla, comillas, entre otras. podemos agregar una imagen, en este caso yo descargué la de la noticia, le haremos guardar, ponemos un texto alternativo, cualquiera. En el caso yo la quiero centrado y la vamos a guardar Para eso lo que hacemos es darle un, una pequeña etiqueta al, a la imagen Bajamos y en la parte que dice opciones de menú podemos proporcionarle una url o a donde queremos que vaya Si queremos que comenten o no, si queremos un alias de url en ese caso le pondré Noticia o delito más bien Fecha si queremos, inscrito por quien Lo dejaremos en HTML básico Podemos previsualizar antes de publicar la noticia Para lo cual así quedará nuestro contenido Si deseáramos podríamos comentar cualquier cosa O el usuario podría hacerlo Permitiendo así que nuestra página web sea con noticias de comentario abierto y comentario cerrado esto es únicamente un ejemplo de cómo podría comentar un usuario o inclusive uno mismo como administrador Podríamos también el comentario ponerlo en negrilla cursiva o lo que deseemos para finalizar le damos en guardar para lo cual guardar el comentario ahí quedará añadido y dirá quien lo publicó la fecha y la hora nos podemos ir a www .drupal.org en la parte de la lupa podemos poner temes con h intermedia en la parte derecha donde dice temes aquí pondremos core compatible con el 8 que sería el Drupal y buscaremos un tema que nos guste en este caso yo eh, estoy explorando uno que otro tema pero me ha gustado uno en singular este lo voy a descargar a lo que tal es le damos en la parte de abajo, en cualquiera de los dos .z le damos clic derecho con copiar dirección de enlace. Nos vamos a administrador, apariencia, instalar desde URL y automáticamente al darle instalar se aplicarán los cambios. Vamos a apariencia y en la parte de abajo, parte inferior, tenemos el tema de administración que sería la interfaz para administrar. Y también tendríamos el tema para toda la página web como tal, que es lo que haremos a continuación. Como ya se ha instalado, le damos definir y vamos a localhost Drupal 8, que sería nuestra página, y miraremos cómo queda. La verdad no me gusta mucho la gráfica, así que instalé otro tema e hice otra publicación para ver cómo quedaba la página nuevamente. El paso a seguir es el mismo configurar como predeterminado luego de haber instalado por medio de la dirección de enlace el tema así que ya vamos otra vez al localhost Drupal 8 y ahí está el nuevo tema que se haría con un aspecto más profesional y mucho más amigable para todas las personas como podemos ver hice una publicación eh, en la cual se puede comentar se ve mucho más agradable la apariencia eh, no siendo esta la única publicación Sino habiendo también un slideshare Donde podemos cambiar las fotos Todo esto es editable Es cuestión de que Te pongas a editar lo que necesitas podemos agregar contenido eh, Crear un artículo eh, Poniéndole, no sé, noticia X Buscamos una noticia eh, Es decir, copiar ese título Y posteriormente descargaré la imagen Así que Pondré el enunciado aquí Bajaré la imagen rápidamente Pondré el título y me dice que la página no me deja copiar y pegar Así que pegaré allí y le quitaré el vínculo para que no salga azul vinculado a la página Listo En el apartado del cuadrita aparece para la imagen La selecciono donde la tenga guardada Le damos un texto alternativo cualquiera Aceptar, allí está nuestra imagen Luego que vamos a hacer es bajar y vamos a explorar las opciones si es que queremos modificarle algo más. Así que le damos guardar y publicar y automáticamente veremos la publicación hecha y lista para que el usuario que entre la pueda observar y comentar si es el caso. Como podemos ver queda con un, índice, un índice de 33%. 32 que es el número de publicaciones que se han hecho en la página de hecho las he ahorrado y las he vuelto a hacer pero el registro sigue allí ya para finalizar podríamos irnos a estructura a menús página principal de noticias donde está almacenado los botones que están en la parte de arriba que se si dice no si prueba de artículo haré uno que se llame sobre nosotros el enlace lo veremos a continuación haciéndonos creándonos primeramente un contenido así que para eso nos vamos a contenido nos vamos a contenido agregar contenido y aquí nos sale los que ya están pero entonces iremos a estructura, tipos de contenido y en la página principal allí nos sale el inicio y añadiremos un enlace para decirle que sea sobre nosotros el enlace será sobre nosotros y será el que copiaremos a continuación para ponerlo en el menú ya teniendo el enlace podemos, eh, algunas opciones las podemos modificar a nuestro antojo según desees Bueno, ya tenemos el contenido agregado y el enlace, así que procedemos a donde estamos. A continuación en el menú y el enlace pondremos en el título sobre nosotros el enlace vamos a contenido para saber cuál es nuestro enlace. Y el que dice el que dice sobre nosotros, le damos clic derecho, copiar de enlace lo pegamos le ponemos peso número 1 y esperamos abordar a continuación veremos que si en crack sobre nosotros ponemos un título podríamos también poner algún tipo de noticia